Hola, muy buenos días tengan todos. Eh, estoy transmitiendo por esta cuenta porque, como ustedes saben, perdí la, la cuenta que tenía anteriormente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucedieron las cosas? Hoy, básicamente, no, no voy a, a hablar de ningún tema en específico, sino más bien lo que voy a hacer es eh, intentar entender qué, qué fue lo que lo que sucedió bueno y, y con ustedes los que los que tienen la posibilidad de verme por esta cuenta pues es un poco como que explicarle que sabes qué, qué fue lo que sucedió nada señores resulta que ayer yo eh, estaba intentando entrar con mi usuario y con mi contraseña y me dice la, a mi cuenta anterior y me dice Facebook que como ya mi cuenta tenía un alcance bastante elevado, las publicaciones que yo hacía tenían un alcance bastante elevado, pues yo como que tenía que... Eh, Tener una protección que creo que se llama Facebook Protect, una, una cosa de esas, ¿ya? Entonces, eh, ese, intenté instalar esa herramienta y no se pudo instalar. O sea, desde supuestamente Facebook me dice que desde el día 18 de abril esa cuenta estaba bloqueada. ¿Cómo me siento, caballero? Mira, me siento muy frustrada. ¿Por qué razón? Porque es el trabajo de muchos meses. Durante muchísimos meses, eh, yo estuve haciendo mi espacio habitual, un espacio que amo profundamente porque más bien he salido de, de, de mi ser porque yo siento que yo tengo que hablarle a las personas y hasta cierto punto que ellos entiendan la realidad en la cual estamos viviendo, los cubanos y los no cubanos. ¿Por qué? Porque se vende mucho fuera de Cuba el hecho de que esto es un paraíso y no es así. Entonces, yo estaba muy satisfecha con los resultados de trabajo que yo estaba teniendo por mi otra cuenta. Yo les doy muchas gracias por el apoyo a todos ustedes que me conocían desde hacía ya tiempo, que sabían qué era lo que estaba haciendo y de la manera en la que lo estaba haciendo. Estoy intentando salvar el contenido de mi cuenta anterior y hago este, este live específicamente para que ustedes sepan de que a partir de este minuto voy a empezar a transmitir por acá. Señores, miren, y, que, y quiero que se entienda, si ustedes ven... Por la cuenta que yo tenía anteriormente, algo que antagonice con el discurso que yo había mantenido durante todos estos meses. Quiero que sepan, adiós Ari, mi amor. Quiero que sepan que ya yo no tengo acceso a esa cuenta. Facebook me bloqueó esa cuenta. A ver, eh, de alguna manera habían tratado de silenciarme, no, no lo habían logrado, o sea, no, no habían logrado silenciarme y lo que hicieron fue, yo, yo lo pienso así, lo que hicieron fue bloquearme esa, esa cuenta, métodos los hay, eh, desgraciadamente hay que decirlo, ahora qué pasa, mi visibilidad baja muchísimo, y cuando baja la visibilidad entonces ya de esa manera ya pueden actuar lo que antes no había sucedido conmigo ya puede pasar por qué razón porque ya no estoy tan visible yo necesito en este momento de ustedes y en qué consiste mi necesidad en que por favor rieguen la voz de que estoy por esta cuenta rieguen la voz de que a la cuenta anterior ya no tengo acceso rieguen la voz de que sí voy a seguir transmitiendo de que sigo más decepcionada que nunca de, de este sistema en el que estoy viviendo de que me manifiesto anticomunistamente como lo he estado haciendo durante estos meses y de que voy a seguir hablando. Quizás a lo mejor ya no tenga el alcance que, que tenía anteriormente. Me va a costar trabajo recuperar mi audiencia, me va a costar trabajo vol volver a formar ese público que ya yo tenía y que ya me veía todos los sábados al cual les agradezco muchísimo me duele, claro que me duele porque les digo algo esa cuenta de Facebook yo la tenía hacía 13 años o sea cuando no habían datos móviles en Cuba cuando el internet no estaba tan masificado pues ya yo tenía esa cuenta de Facebook desde de muchos años. Esa cuenta refleja muchas cosas de mi vida, porque hasta cierto punto yo como que me creía, o sea, las redes sociales siempre me llamaron mucho la atención y cualquier cosita que, eh, sabes, que, que yo, yo ponía en Facebook Algún viaje a provincia, ahí están las fotos de cuando yo discutí mi maestría en el año 2012. Toda esa serie de cosas están ahí, o sea, mi, mi cuenta anterior era un reflejo casi exacto de, de mi realidad, de, de cómo yo vivía, de, de lo que yo soy, de lo que me gustaba, de lo que hacía. Y, y me da dolor, me, me da dolor perder eso y no poder tener acceso a, a ese tipo de cosas. Yo, yo soy una mujer de fe y, y pienso que en la vida to, todo pasa con una razón. Y estoy esperando ver el propósito de Dios con esto que sucedió, porque verdaderamente no, no tiene explicación. Por eso les decía que, que, que me duele perder, perder mi cuenta, no poder transmitir como, como antes lo hacía, no tener el alcance eh, que, que antes tenía, y no porque a mí me interesara ser eh, famosilla hasta cierto punto, sino más bien porque mi interés era que al menos un solo cubano de a pie, uno solo pudiera reflexionar de acuerdo a la realidad en la cual estábamos viviendo y que aún así pudiera salirse, ay, adiós, y que aún así pudiera salirse de todas estas orágenes que vivimos en las colas, en las guaguas, en el hecho de que voy a cocinar y tal, y pudiera entender qué es lo que está pasando, cómo nos están utilizando la esclavitud moderna en la, en la que nosotros vivimos. Era gente que hasta cierto punto me arropaban, que, que a ver y decirlo así, hacíamos una familia, porque estaba el que siempre me comentaba, oye, mi negra, qué linda, no sé qué. Estaba el otro que siempre me decía, oye, qué lindo tienes el pelo. Estaba la otra que comentaba cosas que no tenían nada que ver con el post, pero que al final yo los regañaba y, ¿sabes? Y nos queríamos. Y, y, y yo había. Disculpenme, es que esto me emociona un poco. Y yo había logrado de, desarrollar esa familiaridad con las personas que, que estaban pendientes a mí, que, que estaban al tanto mío. Ahora es, es un empiezo de nuevo, es, es un empezar de cero. Y, y y para mí es doloroso que quizás otras personas no se enteren que estoy por aquí. Pero bueno, la vida siempre nos impone retos y, y nos impone eh, situaciones de las cuales tenemos que ponerle pecho, hacerle frente y que sea lo que sea. Parecida. a todas las personas que me seguían en la cuenta anterior, que me siguen por esta a todas aquellas personas que distribuyen mi contenido en sus canales de YouTube que me sigan ayudando con la visibilidad que por favor no, no me apaguen y que no me saquen de su espectro porque si logran hacer eso, entonces ahí es donde puedo sentirme amenazada. Ahí es, en el silencio, es donde suceden las cosas. De hecho, donde suceden las peores cosas para la gente como nosotros. Los quiero mucho. Les doy muchas gracias por haberse mudado para esta cuenta. Estamos en un proceso de mudanza. Por favor, les pido encarecidamente que corran la voz, que les hagan saber a todas aquellas personas que no, no se han enterado, a todas aquellas personas que desde un, desde un primer momento me han apoyado, me han arropado, aún desde la distancia. Le doy muchas gracias a todos los cubanos de la diáspora, a todos, a todos, a todos que amplifican las palabras que yo digo, y, y ustedes pensarán y dirán, bueno, pero ¿por qué Edanca siempre está haciendo énfasis en los cubanos de la diáspora? Señores, yo yo hago eso porque tenemos que tener en cuenta que los cubanos que están fuera de Cuba, los cubanos que ya no viven en Cuba, hasta cierto punto resolvieron sus problemas, lograron escapar, y aún así siguen abogando, siguen defendiendo, a veces hasta de manera irracional, pero lo siguen haciendo por los que estamos aquí adentro. Y muchos, por no decir un número exacto, muchos de los que estamos aquí adentro no somos merecedores de todo eso, de todas esas cosas que los cubanos... Fuera de Cuba, intentan amplificar. A eso es a lo que me refiero. Entonces, eh, yo voy a estar por aquí. Voy a seguir transmitiendo por aquí. No me pienso callar, aunque sea para dos personas, no, no pienso callar la situación que... Que pueda estar viviendo. Ya, ¿qué, ¿qué más decirle? ¿Qué más decirle? Que los quiero mucho a todos, aunque no los conozcan. Que agradezco las muestras de cariño que me dan por, por la calle, por, por. O sea, muchas, muchas gracias. Muy agradecidas estoy a todos los youtubers que exportan mi contenido hacia, hacia sus canales y dicho sea de paso voy, voy a hacer una, una salvedad no me importa si cobran o no, yo, yo no hago esto por dinero eh, si, si, ellos cobran por las cosas que, que yo digo, bueno pues es su negocio. Yo sí no lo hago por dinero. Y nada, por, por aquí estoy. Sí, sí, tengo, tengo el rostro triste porque fue el trabajo perdido de, de muchos meses. Muchos meses. Ahora nada, eh, disfruten su sábado. Por favor, rieguen la voz. Es muy importante que digan esto que les quiero transmitir, ya no tengo acceso a mi cuenta anterior, tuve que crearme esta, por lo tanto, por favor, les pido que rieguen la voz y que digan que estoy por acá. Les mando un saludo a Mercy Barrio, a Lucy, a Bamba Cuesta, a Ilio Cubana, a Iván Rivero, a todas esas gentes que, que, que sabes que, que se mudaron para acá y que me están viendo y que están dando reacciones positivas a, toda esta, a todas estas personas. Iván Aguilar, un saludo. Bárbara Fee, un saludo. Todas estas personas que me apoyan. To, todas estas personas que, que sabes que, que pueden hacerse eco. Hermes Yacer, un saludo. Grace Pataski, un saludo. Que enseguida se mudaron de cuenta. Muchas gracias, señores. Múdense de cuenta. Corran la voz que estoy por aquí. Un besito a mi Argentina preciosa que, que me sigue desde Argentina. Muchas gracias a Maipula Bayamesa. Muchas gracias por aquí. Gracias por sus muestras de afecto. Gracias Surama Rey, un abrazo para ti también. Muchas bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias Sonny Torra, saludo para ti. Gracias. Gracias a todos, Dios. Gracias, Señor, porque tengo gente que donde quiera que yo esté me apoya. Gracias a Amelia Calzadilla. Gracias a Norlis Descamisado. Gracias a Hermes Yacer. Gracias a Eddie Alarcón, A Antonio Sánchez. Muchas gracias a todos. Gracias a mi hermana Sandra Gutiérrez Granado. Te quiero, bella, bella, no importa, más geniosa a sí mismo, yo te quiero. Gracias, Katy Palacio. Gracias, Maribel González. Muchas gracias. Amelia Calzadilla, de, eh, deseo que los niños se mejoren, que ayer estabas con los niños en el hospital, mi amor. Un beso para ti también, Libby García. Ilio, mi hermana, te quiero. Gracias, Gema de la Vil. Gracias a todos. Gra gracias a todos por el apoyo. Sí, triste sí estoy. Estoy muy, muy triste. Porque era mi cuenta de hacía muchos años. Y, y la perdí. La perdí sin, sin remedio. Háganle saber a todo el mundo le saber que, que ahora estoy por aquí. Gracias, sí. Yo enseguida que, que me sucedió lo de la cuenta, yo le avisé a, a Norlín Camisao. un hombre excepcional y un amigo tremendo, y le dije que lo, lo que me había sucedido. Yo necesito estar visible. Gracias a todos. A ver, yo sé Grace que no le puedo dar el gusto a los cibercombatientes, pero yo no soy de las personas que fingen lo que siente. Y si toca sentirse mal y si toca mostrarme demudada delante de ustedes, pues lo hago ya. Al final, la única herramienta que yo tengo. Es mi credibilidad como ser humano. Y si y si es así, toca hacerlo, toca. Está bien, ellos hay que admitir que ganaron una batalla. Es así, no se les puede subestimar a los cibercombatientes. No hay enemigo pequeño Y nada, por aquí estoy. Gracias a Jun Rodríguez, mi princesa linda. Te quiero. Gracias, Clara Marín. Muchas gracias. Bueno, eh, nada, ahora me despido. Voy a seguir haciendo otras cositas que tengo que hacer. Les pido, por favor, que, que compartan eh, en los grupos... Que, que den visibilidad a, a esto que, que está sucediendo y que por favor que, que me sigan apoyando. Muchas gracias. El Señor les bendiga.